Eh, bueno, hoy tuvimos una jornada con ingresantes, es un día que dedica a la facultad para, para recibir a los ingresantes y, y que tengan el primer encuentro con las autoridades y con todo el equipo de gestión que los va a estar acompañando durante toda su carrera. Hemos tenido alumnos de eh, ingeniería agronómica, de la carrera de ingeniería agronómica, de este, las tecnicaturas de organización de la empresa agropecuaria y la tecnicatura de riego. Eh, bueno, se les informó sobre los sobre los este, bueno todo lo que es los servicios que tiene la facultad, eh, las responsabilidades que van a tener de ahora en adelante, desde el momento que ingresen, este, del curso de ambientación y del material que van a tener de apoyo para este eh, como bibliografía en, estos primera, en esta primera etapa. Eh, lo que se le trata de re, eh, remarcar y recalcar acá es que este es un sistema diferente a lo que ellos están acostumbrados en, el, en la escuela secundaria, es algo distinto, es este, algo distinto a la relación que tiene el alumno con eh, la institución, pero también cambia la relación del, del, de la persona, del alumno, con su familia, y eso lo tienen que comprender fuertemente porque ya estamos tratando con personas adultas que se independizan un poco del, del ambiente familiar y empiezan a vivir ya su vida en forma mucho más autónoma. Así que, bueno, este hemos tenido una muy buena jornada, este con mucha interacción con, con la gente, preguntas que vienen y que van, este, y esperamos que eh, a partir de febrero los recibamos acá para que den inicio a todas sus carreras.